¡Tilante! Vamos a cantar, vamos a bailar, porque ya es Navidad Alegría en Lilliput, porque has nacido ya El pequeño niño Dios, que nos trae amor y paz Vamos todos a Lilliput, a cantarle al niño Dios La canción de la Navidad, que seguro le va a gustar El castillo de Lilliput, porque también vestirá Vamos a cantar, vamos a bailar Que la Navidad es bella En el puerto de Lilliput Cantaremos todos unidos Porque es Navidad y hay que disfrutar Bye. <laughs> Canción es navidad aunque es verano, son veinticuatro horas de sol. Casi 30 bajo cero pasaremos estas fiestas, pero eso aquí es calor. Nos reuniremos con los nuestros cuando acabemos de cenar. Asistiremos al concierto que da nuestra gran orquesta, Nochebuena, sí vemos. Noche buena para con el sol de Jesús, pero en dos mil y pico años el paisaje no ha cambiado, surge sobre el mar azul, nuestro blanco polo sur.